Bien, en este vídeo vamos a empezar viendo los elementos de diseño o las características que influyen en la memoria virtual. En particular, vamos a ver en este vídeo la, la primera sería la segmentación o la paginación, la asignación de soporte físico y la ubicación. El resto las dejaremos para otro vídeo. En particular, ¿qué significa tener una memoria segmentada o una memoria paginada? Serían dos sistemas diferentes, dos, dos formas completamente opuestas de organizar la memoria de un computador. En un sistema segmentado, con la memoria segmentada, la memoria se divide en eso, en segmentos, que son bloques mmm, donde podemos ir almacenando información, teniendo en cuenta que cuando un programa se ejecuta, pues el programa en sí, en ejecución, debe estar también en la memoria, pero a su vez este programa puede acceder, por ejemplo, a determinadas librerías o bibliotecas o a la zona llamada pila o a una serie de datos, cada uno de estos bloques se asignan en segmentos diferentes para el uso de un programa. En el caso particular de los segmentos, estos huecos o estos bloques se adaptan perfectamente de manera natural y exacta al espacio necesario que necesita cada uno de estos objetos o de estos bloques de software. Claro, esto complica el hecho de dónde ubicar los segmentos porque un segmento no se puede dividir tiene que estar en, en un hueco digamos suficientemente grande y claro a medida que vamos eh, cargando nuevos segmentos nuevos bloques y otros van desapareciendo porque dejan de utilizarse siempre hay que encontrar un hueco lo suficientemente grande para eh, encajarlo claro si no encontramos una zona libre suficientemente grande, pues va a ser complicado. Entonces, a lo mejor hay que estar reubicando continuamente los bloques pues, para que no, digamos, maximizar el tamaño de los huecos. ¿no? Entonces, esa es la dificultad. También este sistema complica la traducción de direcciones físicas, perdón, de direcciones virtuales a físicas. Porque la dirección física, que sería donde está la memoria principal, en el chip o chips de memoria principal, donde está realmente cargado cada bloque, puede ser cualquiera. Y como el tamaño de estos segmentos son cualesquiera también, pues no sería una traducción inmediata. No sería una traducción evidente. Con lo cual es complicado. Y por último, el problema que tiene este sistema es que hay que garantizar que el tamaño de nuestros segmentos no supera un, un límite superior y eso también es complicado porque habría que estar continuamente verificando que no se supera este tamaño. Por eso surge el otro sistema, el sistema paginado, que es el que vamos a usar en todo, el sistema, en todo este tema de, de memoria virtual. En el sistema paginado, como ya dije en la introducción, la memoria se divide en bloques o páginas. Estas páginas no tienen cualquier tamaño, son de tamaño constante y como siempre, como todo en el ordenador, el tamaño es una potencia de 2. Este tamaño, potencia de 2, va a permitir que la traducción sea muy sencilla entre dirección virtual y física, porque igual que nos pasaba con la caché, eh, vamos a jugar con la dirección virtual, vamos a dividirla en trocitos, en campos, ¿Vale? Como todo, como la dirección virtual va a estar en binario y el tamaño de los bloques o de páginas van a ser potencias perfectas de 2, pues va a ser simplemente decir, pues desde el bit 7 al bit 14, eso ya me indica, por ejemplo, el número de páginas. ¿vale? Esa traducción va a ser muy sencilla gracias al tamaño. Bien, entonces, tenemos estas páginas, la memoria virtual se divide en páginas de tamaño constante. Obviamente la memoria física, la memoria principal, también se divide en páginas del mismo tamaño y recordemos que esos huecos en la memoria principal se llamaban marcos. ¿vale? De tal manera que cuando un... es necesario trasladar una página de la memoria física a la memoria, perdón, de la memoria virtual a la memoria física, eh, son del mismo tamaño, ese, ese transporte de datos es inmediato o si hay que llevar una página física que está en la memoria principal al disco duro a otra página, también esa traducción eh, o ese transporte de información es inmediato porque los tamaños son el mismo. Claro, esto tiene desventajas y es, tenemos un número exacto de páginas, todas del mismo tamaño y debemos encajar o introducir nuestros datos, nuestros programas, etcétera, en un número entero de páginas. Claro, nuestros programas tienen tamaños variables y el número de páginas es fijo. ¿Esto qué implica? Que vamos a empezar a ir llenando todas las páginas desde el principio, pero seguramente el final de una página va a estar desperdiciado, va a estar libre porque mmm, el tamaño del programa o de los datos pues no es un número entero que, que coincida con el tamaño de, de la página. Por lo tanto, se va a desperdiciar. Esto es lo que se llama fragmentación interna. ¿Vale? Y bueno, es verdad que la traducción es fácil, es fácil encajar páginas y marcos de página que son del mismo tamaño, que la traducción es sencilla, como os he indicado, y lo único que, pues, que tenemos que asegurarnos, eso sí, que no se sobrepasa el tamaño de memoria asignado. Bueno, hay una versión híbrida, sería mezclar la segmentación con la paginación, que sería un sistema de memoria segmentado y paginado. Aquí habría como dos niveles. El primer nivel sería la segmentación, en el cual la memoria se divide en segmentos, ¿de acuerdo? De tal manera que cada segmento tiene una función, pues un segmento del código, un segmento para los datos, un segmento para la pila, etcétera, etcétera. Pero luego cada segmento se divide en páginas de tamaño constante. Sería como una combinación de ambas estrategias. Para que veáis un, un pequeño ejemplo y entendáis, supongamos que yo escribo un cierto programa. Estos rectangulitos representan un cierto código fuente, un cierto programa que ocupa todo esto, vamos a suponer que son 117 kilobytes, que este programa accede a determinadas bibliotecas de funciones del sistema, por ejemplo, de tamaño es de 71, accede a una serie de variables o datos, pongamos 100 kilobytes, y también a una zona de la memoria para datos temporales, que sería la pila, ¿vale? Veis que son tamaños absolutamente independientes entre sí, ¿vale? Entonces, en un sistema segmentado no paginado, cada hueco, cada bloque de código iría un segmento, sería el segmento de código, el segmento de bibliotecas, el segmento de datos, el segmento de pilas, y estos segmentos encajarían exactamente, o se adaptarían exactamente a los tamaños que tiene cada uno de ellos. ¿Vale? En el caso de paginación, suponiendo por simplicidad que una página tiene 16 kilobytes, en este caso cada rectangulito que estoy marcando aquí es una página de 16 kilobytes. Entonces cada uno de los bloques se guarda o se almacena en una página. ¿vale? Pero claro, hay que usar mmm, el número de páginas suficientes para que quepa. La última página va a estar medio llena la mayor parte de las veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, los tamaños que estoy indicando no son múltiplos de 16 kilobytes, ¿vale? Luego las primeras páginas están al 100% y la última está desaprovechada, con lo cual, pues hay esta fragmentación interna que yo mencionaba. En el caso segmentación-paginación, pues tendría en este caso cuatro segmentos, también que son los cuatro segmentos que he indicado, segmento de código, segmento de bibliotecas, segmento de datos, segmento de pila. Y a su vez, cada segmento está dividido en 64 páginas de 16 kilobytes, que sería la, el mismo tamaño que antes. Por lo tanto, cada bloque se va al segmento correspondiente y luego a su vez eh, se van llenando las páginas desde el principio hasta que la última se quedaría normalmente medio llena. Ese sería el caso intermedio de... El sistema de memoria segmentado paginado. Bien, vamos a ver el segundo elemento de diseño que sería la asignación de soporte físico. Simplemente significa dos cosas y es que en nuestro sistema de memoria virtual tiene una serie de páginas eh, para un determinado programa, un determinado proceso. Abarcamos una serie de direcciones virtuales que sería pues, del propio programa o de los propios datos que utilizan este programa. Y ya he dicho que la memoria virtual se basa en usar, por un, lado, por un lado, la memoria principal, la memoria RAM y, por otro lado, el disco duro. Entonces, hay dos opciones, con preasignación de intercambio o sin preasignación de intercambio. Cuando hablamos de con preasignación de intercambio significa lo siguiente, y es, inicialmente el, el, el programa y sus datos están durmiendo sin usarse en el disco duro. ¿Vale? En el momento en que pasan a ser activos, se empiezan a cargar en el sistema de memoria virtual, esto hace que se lleven determinadas páginas asociadas a este proceso, se llevan a la memoria física. ¿vale? Entonces, cuando hay preasignación de intercambio, todas las páginas virtuales que están cargadas en la memoria física están también cargadas en la zona de intercambio de disco, en la zona esta de swap. ¿vale? Digamos que las páginas, las que están en la memoria física, están también en el disco duro. De tal manera que, eh, pues eso eh, a la hora de tener en cuenta una determinada página, eh, siempre va a estar en el disco duro y las que están activas están también repetidas en la memoria eh, principal, la memoria física. Si no hay preasignación de intercambio, esto significa que una página solo puede estar a la vez en un momento dado o bien en la memoria virtual, perdón, en la memoria física, la memoria principal, o bien en la zona de intercambio del disco duro. ¿vale? O está en la memoria física, en un marco, o está en el disco duro, no en los dos a la vez. Claro, esto nos da más espacio porque el número total de páginas disponibles, en el caso sin preasignación, pues serían todas las que me caben en la memoria física, más todas las que me caben en, en la zona de intercambio del disco duro. Con lo cual, aquí el espacio de direcciones virtuales sería mayor ¿vale? con respecto al caso de compre asignación. Porque al haber páginas repetidas, pues esas obviamente no las puedo contar dos veces, porque ya las tengo repetidas. Y ya por último, en este vídeo, hablar de la ubicación. Cuando hay que llevar una página que está en el disco duro, en la zona de intercambio, a la, al marco correspondiente de la memoria principal, pues esto sería equivalente a eh, hablar de la función de correspondencia que usábamos en el tema de caché. Bueno, aquí eh, utilizamos simplemente una función de correspondencia totalmente asociativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hay que llevar una página a un marco de la memoria principal, se puede elegir. Cualquier marco de página al que más nos convenga. Aquí podríamos usar eh, otra vez una política del menos reciente o el aleatorio o cualquiera, ¿vale? Porque mmm, vamos a vamos a elegir cualquier marco de página, ¿vale? No hay una obligación de guardar la página en un marco concreto. Por cierto, esto es una tare tarea que realiza eh, de manera transparente a, al usuario el sistema operativo. Bien, y hasta aquí este vídeo.